La, eh, la que produce des... francis nos disculpa un momento sí. para conectar con arismendi la antigua a propósito del tema que tratas y el mar el hoy se está marchando por el día eh, internacional de la no violencia contra la mujer y san francisco de macorís pues no se ha quedado atrás Bien. y vamos a conectar con arismendi la antigua que está desde la marcha en estos momentos buenos días Ari. Gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la calle Bienvenido Fuertes Suárez, donde cientos de personas de diferentes organizaciones han salido a marchar en contra de la violencia contra la mujer. Recordar que este 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esta marcha eh, partió hace apenas unos minutos desde el Parque José Francisco Peña Gómez, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Pero para que nos hable más detallado de qué consta esta marcha. Tenemos por acá a la directora y organizadora de esta, de esta marcha, la directora del Ministerio de la Mujer. Buenos días. Sí, buenos días. Esta marcha es en conmemoración de que hoy, 25 de noviembre de 1960, fueron asesinadas las hermanas Mirabal y a fruto de la violencia contra la mujer, una violencia que no ha cesado, que hoy en día no tiene a, a esta fecha del año con más de 70 mujeres asesinadas por sus maridos y su ex marido queremos hacer un llamado a la población muy especialmente es a los hombres. La mujer es tu compañera, tú saliste de una mujer, la mujer es la madre de tus hijos y de sus hijos. Tenemos que unirnos, tenemos que respetar la vida de las mujeres. Es por eso que todas las instituciones, conjuntamente con el Ministerio Público, Ministerio de Salud, Educación, todos los ministerios, la policía, estamos en esto porque estamos sensibilizando a, a toda la población, sensibilizando a los hombres por el respeto de la vida de la mujeres que se cesen los feminicidios que se cese la violencia que se unen los recursos para proteger la vida de las mujeres y para que se cesen todos los tipos de violencia Repetimos en estos precisos momentos, vamos caminando por la calle Bienvenido Fuertes Duarte donde cientos de, de personas han dado cita a esta convocatoria, a esta marcha en el día de hoy. Pueden observar en las imágenes a parte de la Policía Nacional, y aquí tenemos una representación del de Ministerio Público de acá, de esta provincia Duarte. Magistrada, eh, los feminicidios en, en, en todo el, el país, ¿ha fallado el Ministerio Público? La política. Eh, no, el, el Ministerio Público 24-7 está funcionando a favor de la no violencia contra la mujer. Le hacemos un llamado a los hombres que tratan de cambiar ese machismo por nuevas masculinidades, eh, opten por la comunicación y también tienen derecho a denunciar ante la unidad de violencia contra la eh, Violencia de género. Al, alrededor de eh, aquí en, en, en, en este distrito judicial Duarte, ¿cuántos eh, sometimientos judiciales tenemos más o menos? Ahora? Diariamente, diariamente, diariamente sometemos eh, agresores también, eh, pero muy mínimamente se someten mujeres agresoras. Bueno, bien, ahí escucharon eh, las declaraciones por parte de una fiscal de la violencia de género de acá, de este distrito, Judicial Duarte. Pueden observar en las imágenes que también el Ministerio de Educación se ha dado cita, así como la unidad de género del Departamento de Salud Pública. Eh, repetimos la situación, cientos y cientos de personas se han dado cita eh, esta mañana para marchar en contra de la violencia contra la mujer. Joven. ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre? Dama, ¿cuál es su nombre? Karina. Karina por el, ¿qué te motivó a venir a esta marcha? La maestra Josefina Taveras y también que debemos decirle no a la violencia contra la mujer. ¿De dónde vienes? De aquí de San Francisco, de la Castilla Arriba. Bien, ahí escucharon, también pueden observar eh, Casas Abiertas suje, eh, Estás aquí en el Día de la Mujer, un activista social como tú. ¿Cuál es el mensaje que le hace a los hombres? Principalmente el respeto hacia la mujer. La mujer no es propiedad del hombre. La mujer es una compañera de vida, de un proyecto importantísimo para la familia. Por tal razón no debe ser violentada. Motivar al hombre a que tome conciencia de que simplemente compartimos nuestra vida con una mujer. No es nuestra propiedad, no es un objeto que no debe ser violentada. Igual también a la justicia. La administración de la justicia... La corrupción en la justicia permite que muchas mujeres hoy día estén muriendo. El sistema propicia a que la mujer muera. No debe ser así. Bien, eh, repetimos nueva vez. en estos precisos momentos nos encontramos en la calle Bienvenido Fuerte Suarte, esquina 8. Pueden observar aquí en las imágenes, cientos y cientos de personas de diferentes instituciones se han dado cita a esta convocatoria realizada por el Ministerio de la Mujer para crear conciencia eh, de esta violencia de género. Repetimos, en estos precisos momentos eh, acaba de partir la marcha que estaba convocada para salir del de, de Parque José Francisco Peña Gómez frente a la teleoperadora del nordeste Telenor. Es todo lo que tengo de mi parte por el momento. Retorno con ustedes al estudio di la antigua la Qué marcha por el día de la novia de mañana